Durante un operativo realizado a primeras horas de la mañana de este jueves, miembros del DICAN, acompañado del Ministerio Público, realizaron un arduo operativo que abarcó varios sectores de esta ciudad del Jaya. En el mismo fueron ocupadas cuatro armas de fuego de distintos calibres, las cuales supuestamente eran portadas de manera ilegal, al igual que una cantidad importante de un vegetal presumiblemente marihuana y una gran cantidad de cocaína, en este operativo, siete personas fueron detenidas. ¿En este operativo? Sí, el Ministerio Público de Duarte, en su conjunto completo, realizó diferentes allanamientos en la ciudad de San Francisco de Macorís, conjuntamente con los miembros del DICAN de la Dirección antinarcótico de Santo Domingo. En un trabajo previamente elaborado con inteligencia, realizaron varios allanamientos y se ocupó eh, sustancias controladas, armas de fuego. Varios vehículos, dieron efectivo, dólares y algunas personas que están detenidas, varios, no te puedo decir la cantidad, mm. porque, eh, están todavía trabajando los muchachos en Mies. Los detenidos están siendo procesados para ser sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas. NTN, Arismendi la Antigua.